Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor número de personas presas de todo el Estado y es la comunidad autónoma donde más raíces ha echado la desigualdad. Frente a ello, la Asociación por Derechos Humanos vamos a seguir haciendo el mismo trabajo que llevamos haciendo años, que es estar del lado de las personas más vulnerables a través de nuestro servicio de asesoría jurídica. Este último tiempo hemos visto cómo el Estado y las administraciones autonómicas han respondido frente a esas desigualdades con represión. Lo hemos visto en Linares y lo hemos visto en Cádiz. Desde APDHA seguiremos haciendo el trabajo de denuncia y de sensibilización en defensa de los derechos humanos.